...salió el libro Oscura, se llama... Sí. ...¿no? ...donde Milka... Título. ...sí, la verdad que sí, ya... ...porque ella no es que se centra Milka Gigli... Eh, ...¿no? En, Amo en, el nombre Milka, me gusta... ...bueno, hay toda una historia con el nombre... Sí. ...¿por qué? ...porque, a ver, esta historia que nosotros la conocimos... ...en Intruso ya hace un tiempo... Mm. ...porque aparece un video... ...le contamos a la gente, Milka era la... Eh, ...la novia de, ex -novia de, Luciano, de Pereira. Luciano... ...Luciano Pereira durante casi cinco años, ¿no? Sí. ...cuatro años sí. y pico, un montón... Sí, sí. ...y hay un video donde Luciano... Le escribe, digamos, tira mensaje a su pareja, su ex pareja, que en ese momento estaban separados Y aparece comiendo un alfajor Y ahí todo lo linkearon con Milka, que en ese momento estaba viviendo en Milán Porque es modelo, estaba viviendo allá Y sale a hablar un poco y empezar a contar un poco todo lo que sucedió en esta historia de amor Que ellos tuvieron en el noviazgo de casi cinco años ¿Cómo unieron el alfajor? ¿Cómo unieron? ¿Cómo? ¿Cómo llegaron a esto. ¿Tenemos el informe? Dale, vamos a pasarlo, por favor. La ex modelo y agente inmobiliaria Milga hilly fue la novia secreta de Luciano Pereira durante cinco años. Hilly confesó los pormenores de su traumática relación con el cantante, que nunca quiso hacer público el vínculo que los unía. Un noviazgo con convivencia, vida normal y salidas permanentes, pero muy lejos de la prensa y los paparazzis. Nos llevábamos mal, no nos entendíamos. Como, como proyectos de vida. ¿Pero era muy celoso él? Sí. ¿Milka? Sí. ¿Era celoso? Yo, seguramente más que yo. Los celos y la baja autoestima durante el noviazgo habrían minado la relación y motivado la ruptura. Actualmente, la ex modelo reside en Milán y lanzó su novela Oscura, que revela la manipulación y el sometimiento que habría sufrido por parte del artista. Un lado oscuro que en minutos vas a conocer en Intrusos. Uy, uy, uy. tiene varios capítulos, tiene uno por ejemplo el club de las taradas, donde habla de lo que él significaba el tema de la moda, el modelaje, sí. lo que pasaba digamos con algunas modelos que se decían que eran su amiga y sin embargo, nada, se elogiaban por delante y por atrás, era la muerte, todo lo que vivía. Esto pasa en la vida misma, en la, ¿no? Claro. En el mundo y dentro de esa historia, igual, novela, así, lo, ¿así tituló? El mundo de las taradas. Sí. Y dentro de esa historia y esa obviamente de, dedico unos párrafos y unos capítulos. Hay uno que dice, "Vos andá para atrás. ¿No? Y tiene que ver que cuando él le tocaba, Como el colectivero, ¿viste? Dice, para, para atrás, para atrás hay lugar. Para que hay, sí, sí. hay lugar, claro, me sonó muy colectivo. Y entonces ahí se cuenta la historia de cuando tenía que ir a ver los recitales a, a Luciano. Eh, ¿Qué pasaba en esos momentos? Tenía que ubicarse de la fila de las 50 para atrás, por lo menos. Y en una oportunidad que llegó una es amiga... Un de... Ahora llenaba sí. a Luciano, ¿eh? Claro. Cuenta que... 50? Claro, iba con una amiga... Y alguien que sabía ya de la relación de Luciano, dice, no, pará, poniste adelante, la empieza a hacer... No, no, porque Luciano no buscado... dijo que vaya atrás, no le decía eso. No, no, le, le da, no quería decirlo, porque tenía también como prohibido decir que esas cosas quería Luciano. Entonces trataba de no poner excusas hasta que finalmente terminó sentada en las primeras filas. Sí. Dijo, la cara de él cuando sale al escenario y me ve ahí, no me miró en toda la noche. Uh, lo, ese mismo día dice que no tenía... Porque sale, ca, porque pero, te perdón, ¿Y qué tiene de malo? Anda a la fila 50 y te no, ve. No, qué, qué, ¿Qué es lo malo? Te niega, no, papito. No, pero si no tenían una relación blanqueada no y la tenían no, en sí, secreto, era es que no eh, una, una relación que no habían conocido pero, pero, pero, pero, pero, pero, pero, pero también lo desarraste. Igual es de feo que te niegue. Es feo que te oculten. peor. te A lo mejor entre los dos tenían el arreglo de que... Te está negando, te manda a fila 50. Vos en la pareja, aunque no estás fila 1. No, sé. A veces no te dicen. A veces no te dicen que estás oculta. Pero Te Diciendo que no. si nunca es Un tipo que es público nunca lo contó públicamente es porque quiere tener una relación como más tranquila. Y en realidad de nosotros. Pampito, es un desastre. Sí, pero una cosa es tranquila, otra cosa es te manda a la fila 50. Sí. Sí, eso, sí, eso, por lo menos, que te vea de cerca. Digo, que eso, sí. Yo no te estoy limpiando sí. besos. A mí, eso. si me no, invitas no, a las 50, no bien. voy. Eso, no, porque te invitas en en casa mirando una serie. Para fuera, que fuera, no Pero lo que ella cuenta, ella no lo cuenta como una crítica. O sea, me da cuenta también una crítica personal. Por haber atacado el tipo de cosas. ¿cómo aceptó eso? ¿Cómo ha sabido esa ¿pero historia? ¿Pero por qué era, Pablo? O sea, era por una cuestión de... Porque él siempre tuvo un perfil también muy bajo con su vida privada? O sea, muy. En teoría era porque no quería que las fanáticas supieran que estaba de novio. Las fanáticas creo que ya sabían... Pero era, eso de mí. Mí. No es de ¿Y ¿Qué le pasó? Y en su relato... Se despertó y Sandro. <risa> <risa> <risa> y su relato termina contando que al otro día va con su mamá se sienta en la, en la verdad, fila de no, no, no, para no, atrás no, no, no, y, no. y ahí sí... Pero eh, ella eh, también eh, era insectidora entonces. Fue un nada, día la especialmente no, enamorada. Dame la fila uno. Ella claro. obviamente estaba muy enamorada de él, además, claro. él, cuando estaba sentado en la primera fila decía, uy, se va a enojar, se va, se va a enojar y ahora ¿qué, <ríe> ¿qué hago? y se tuvo que volver en taxi bueno, los puta por menores digamos cómo era esa relación tóxica que ella reconoce en relación tóxica además la pone en un par de... la 50. Eso no me es uno es, es, es uno de los capítulos ah bueno yo te opino sobre lo que dice Layu es uno de no, los capítulos no, pero porque según lo que está contando Layu que eran ella se dio cuenta como que había situaciones que hoy no las no, la no, hoy no lo no no aceptaría. No aceptaría eso, eso, eso eh, decir que te mande para atrás. Hoy o... pensándolo es como que lo ves en perspectiva me acuerdo, claro. eh, porque Es Porque me me de... muchas ah, veces cuando el una se que tenían entre los dos. Es más, cuando uno termina... A veces relación... no sé si están de acuerdo. Quizás es así, no, los desconocemos. Pero a veces te pasa y no no, soy, claro. no es algo que acordaste con la otra persona. no aceptas acepta entender que después se da cuenta que son toques. y que son violentas y que es claro. un destrato. ¿Y por qué van sí. Por eso imagino que también se separaron. Sí. Cinco años de relación es un montón. Bueno, y él, yo no sé si sigue, pero se acuerda, porque yo me acuerdo de haber ido a buscarla a Lanús, creo que era, a la novia de Luciano Pereira, eh, Julia, mm. que es profesora de inglés, que me parece, sí. no sé si sigue siendo su actual novia. Y había un hermetismo alrededor. Queríamos, ¿viste la nota? Nada. para Y, ¿Y el que él, bueno, entonces, no una él, cosa, porque mañana vamos a, a continuar con este tema, porque es muy interesante. Me gustaría hablar con ella para que nos cuente esta situación. Digo, quizás, digo, con el tiempo ella puede ver o puede percibir. Y ella que, que está viviendo ahora acá le ha armado en los últimos tiempos, porque vieron en el informe, decíamos está dedicando a, a la producción inmobiliaria, ¿Sí? a muchos famosos en de su departamento. ¿Mm? Okay.